Hola, ¿qué tal? Bueno, parece que tenía unos problemillas antes para empezar el vídeo, pero ya, ya lo puedo empezar. Y nada, es que estoy en visita de obra y, y nada, pues eh, vamos a dar un vistacillo. Y así os enseño esta obra que he empezado hace poquito, que estamos con la estructura, que hemos levantado ya unos muros de hormigón y que, que bueno, hay un par de cositas que creo que pueden ser chulas para, para enseñaroslas. Así que le voy a dar la vuelta a la cámara y os cuento cositas. A ver, ¿dónde está? Cada vez me cambia lo de la vuelta. Aquí está. A ver, ¿le da la vuelta o no le da la vuelta? Ahora, vale, perfecto. Bueno, pues mirar. aquí os cuento que es la, la, esta sería la vivienda, vale, tenemos una pastilla así, luego aquí habrá una pastilla que volará por aquí, aquí tenemos la piscina, y, y bueno, pues nada, simplemente es una obra que, que no tiene pilares, Está esta vivienda, sino que tenemos muros de hormigón, aquí tenemos un muro, aquí tenemos otro muro... Aquí tenemos otro muro, y allá al fondo tenemos otro muro que hace una U, que ahora os la enseño. Voy para allá y así lo puedo enseñar, porque está chulo. Bueno, está chulo, a ver, yo que soy un friki de estas cosas, pues me parece chulo. ¿Vale? Veis que tenemos aquí este muro, luego hace una U y al fondo, viene por aquí, vale y aquí tenemos un bochinche que ahora os contaré, porque aquí, entre este muro y este muro de aquí, aquí va a salir un volado hacia atrás, que va a ser bastante, bastante espectacular, rollo pues, pues estas cosas que hace Silvestre que son una pasada, ¿vale? Arriba vemos que tenemos todas las esferas de los armados, porque vamos a recibir el forjado que están encofrando. Lo vamos a recibir aquí. Y ahí tenemos un escalón en el que tenemos que colocar unas chapas para poder hacer la conexión de este, de este punto, que tenemos una parte descolgada, en fin, aquí hay un poquito de, un poquito de lío que ya os lo enseñaré más adelante. Vale, aquí de hecho tenemos, en este muro, hay una particularidad porque aquí, en este mordisco que veis aquí, aquí va a haber un ventanal que va a conectar eh, directamente con un cierre aquí, y va a haber aquí... Un punto, que los dos muros se van a unir en un solo punto y vamos queda, queda una unión súper limpia, súper chula. Todos estos muros luego van a ir recubiertos de sate, entonces no son muros vistos, ¿vale? Por, lo digo porque como se ven así un poquito con los encofrados y tal, pero es porque está previsto que no, que no sean muros vistos. Ya tenemos previstos unos pasamuros, ¿veis? Aquí de abajo tenemos unos, unos pasamuros que también nos vienen por la parte de arriba. Aquí, ¿lo veis ahí? No se verá bien, pero bueno, ahí tenemos un pasamuros de una conducción que va a venir por aquí o a bajar o a venir por fuera. aquí hay un poquito de lío. Aquí tenemos el, el arranque de la escalera que va a subir hacia aquí. Y luego, pues si os fijáis, a ya sí que se habrá fijado, y le va a llamar la atención, que tenemos aquí una chapa metálica. Todo esto es una chapa metálica que está en el frente del, forja, del, del muro. Y ahí arriba veis como tiene unas esperas que conectan con, con el, la cabeza del hormigón. Bueno, me he equivocado donde tenemos la ventana es aquí, no es aquí, ¿eh? es aquí, aquí es donde va a ir un ventanal supertocho y aquí irá un plano, vale, pues bueno, pues este chapón es porque después nos va a servir para conectar eh, el vuelo que os decíamos que, que te decía que, que va a venir por aquí bueno, tiene, tiene una misión estructural y, y bueno, pues todo, vemos ahí todas las esperas de, de los armados que son con lo que nos conectará con el encofrado que os decía que va a venir por ahí. el encofrado ahora mismo están encofrando solo aquella parte porque alguno me dirá, ah, no tienes barandillas. No, perdón. <risa> están las barandillas todo colocadito y aquí tenemos una señalización porque no se puede acceder todavía a este lado de aquí y arriba tenemos puesto un punto de anclaje también. Aquí en el fondo, si nos metemos para adentro, veréis que tenemos también, tenemos también un desnivel aquí. Digamos, hay, una, hay un, un trozo de descuelgue que nos recorre el perímetro que nos servirá para luego recibir carpinterías y ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, es, es, este, es el, este sería el tablero de encofrado de la parte de arriba pero aquí dentro pues, se ha hecho un descuelgue para, pues, por exigencias, de, por exigencias de, de diseño. Aquí veis que hay un hueco. Este hueco eh, pues es muy grande lo que digáis pero. Este hueco está previsto para poder eh, empotrar las mochilas de los inodoros. Como <ríe> bueno, no van a caber en este, pues aquí está previsto. Aquí está el corte de baño, aquí todo esto se va a rellenar y a, a, en esta altura pues, se va a colocar la, la mochila del inodoro para que se quede empotrado y que no se vea nada. Estas son las cosas que tiene, va a hacer un producto bien pensado y, y, y que ya esté todo bastante calculado y todo muy muy bien, muy bien en su sitio. Luego, pues bueno, en esta zona, como os decía, que tenemos, que tenemos el ventanal este, pues claro, aquí tenemos un conflicto muy grande, porque claro, en este punto, precisamente, eh, el, muro, el muro que es de 20, eh, aquí se reduce a 10, y luego sube, y tal, entonces aquí tenemos que meterle unos refuerzos, que es otra chapa que os voy a enseñar que vais a flipar con la chapa, que es esta chapita de aquí. Mirad, mirad qué chapita. Tenemos aquí prevista para meter, meter en estos hierros embebidos en el, el canto del forjado el de todo, y estas esperas son para recibir otro canto forjado. Todo esto es con me ha llamado, las soldaduras y, la y esto pues fijaros en... A ver si se ve. Aquí, fijaros en... Usted aquí, aquí lo ve ver con el sol. A ver. Aquí se ve bien. Mirar el espesor que tiene esta chapa. Vale, pues eso, pues, pues, eh, alardes, alardes, técnicos, estructurales de los que de los que mola participar en su ejecución y de los que bueno, pues, pues tiene que hacer empresas que, que cuidan este tipo de detalles y bien calculado y todo y nada pues pues solo no puedo enseñaros mucho más porque la obra de momento pues está en eso están colocando los encofrados como veis pues bueno con los tablones eh, nuevos para que luego no tengamos ninguna Ninguna fisura y nada, de hecho, a ver encuentro alguna, porque tengo una. Vale, aquí por ejemplo, veis que hay un huequecito, no es, no es muy grande, este no, es, no, va, no va a ser el caso, pero por si acaso en alguna ocasión os encontráis en un forjado que tenéis huecos por la parte inferior, todos estos huecos eh, tendrá que, antes de que se hormigonen, los, eh, los oficiales van por debajo con, unas, eh, con unos morteros de yeso por ejemplo pero muy superficial no me digáis ahora que si el yeso en contacto con el hormigón y tal es muy poquito simplemente es para tapar estos huecos y que no se nos pierda la lechada por ahí es súper importante porque en estos huecos yo llevo a ver coqueras impresionantes porque claro se vierte la lechada luego llega luego llegan los hormigones se va todo el fino y el caldo por ahí, veis, se queda solo el año que viene, porque si eso, eso, eso pues, es un, un problema, es un problema. Y Bueno, pues nada, eh, poco más os puedo contar, ¿qué más os puedo contar? A ver, aquí tenemos las tomas de copios, es que es una obra que está bastante, bastante está bien organizada, tengo aquí los acopios de encofrados, de puntales y tenemos la chapa esta, que la tienen preparada para colocarla y de más acopios. Y, y bueno, pues esto es como tendría que ser una obra. Una obra limpia, una obra organizada, una obra en la que todo está en su sitio. Ahí tenemos los acopios de las, de las planchas de, de encofrados. Y como veis, pues oye, el T4 está haciendo un gran trabajo, aparte de un gran trabajo técnico. Pues está haciendo un gran trabajo también de, de organización, de prevención, y todo. La verdad es que estoy contento. A ver cómo acaba la cosa. Y nada, eh, poco, más, poco más os tengo que comentar, así que si tenéis algún comentario sobre todo esto que os estoy contando o algo, pues me lo ponéis aquí en los comentarios y como siempre trataré de, trataré de responderos lo antes que pueda y cualquier duda pues ya sabéis. Y esto pues lo tenéis aquí en, en Facebook, lo colgaré también en mi canal de YouTube, lo... Bueno, lo pondré en todas las partes que estoy, y si no, pues me puedes seguir en Instagram, Instagram.com barra Enrique en Twitter, en Facebook, en todas partes. Nos vemos por aquí. Un saludo. Hasta luego.